La nota optimista es que cuando se casen, si se casan, cambiarán este juego por una batería de continuo. Tiro con efecto, contexto, va, voy sin decálogo para jugar. Manejo el pentágono, divino arcano, como astro lejano sin mano, tú me ves brillar. Haciendo sonar, esta alarma para despertar. Aumenta la velocidad, me enfrento a mí misma y a mi voluntad. Son duras, madura esta piedra, tremendos truenos, traemos tormenta, las chispas revueltas parando la guerra, ni el viento más fuerte que grita nos quiebra la tierra. De volea en volea, nadando contra la marea, cuidando lo que me rodea, posibilidades tantas como estrellas. Ellas saben que pueden hacerlo, van por el combo perfecto, sin truco ni treta, me brotan los verbos que explotan, adentro da tiempo. Lento respiro, por si me paso de lista, voy de la plaza a la pista, respeto, pondré 60 a la vista, al quitar, La gravedad es compañera, jugamos con ella diario. Después de tanta caída, dando la vida por este escenario. Tiembla el epicentro, cambiamos la historia del cuento. La prota es la pelota, magos de loca, movemos el centro. La gravedad nos enseña, se torna nuestra maestra, vamos viajando. Locamos vemos el centro, la gravedad compañera, jugamos con ella diario. Después de tantas caídas, dando la vida por este escenario. Tiembla el epicentro, cambiando la historia del cuento. La prota en la pelota, mago de loca movemos el centro. centro.